¿Tal, ¿Cómo están? Esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y estamos, pues como usted sabe, Eliseo Baena. Buenos días. Policiano ¿sí? Martínez La orden. Y un servidor, Jonathan Estrada. Esto es para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Grupo Contrapunto, quien acabamos de cumplir el, pa el pasado 8 de abril, 21 años oh. de fundación. ¿Cómo ven, eh, Lo que comentábamos o sea, hace algunos días Se dice fácil Me dice, No se dice fácil, bueno eh, En palabras, desde luego se dice fácil Pero arrancar un programa Tan importante y, y mantenerlo durante tanto tiempo Yo creo que es un mérito Jonathan, muy aparte Bueno, qué bueno eh, que fuera un programa eh, Son varios sí, programas, no, no, no, no, videonotas, videocolumnas Empezamos como revista, luego fuimos diario Luego tras, traspo, Traspolamos todo a a Televisión Digital y Agencia Informativa, y ahora ya, te te ya nos expandimos años. al sur con Chetumalte. Esa, esa decisión que tomaste de venir al, al centro sur de Quintana Roo, yo considero muy importante, amigos y amigas, la verdad. Eh, mira, tiene mucho mérito el hecho de que salgamos un poquito de, de lo tradicional para ti, allá en la zona norte, y nos ayudes aquí a comunicar lo que sucede en la caballero, zona centro caballero, caballero. y en Amiga. la zona sur de Quintana Roo. Para nosotros, en lo particular, que vivimos aquí en la zona maya es súper importante. Y qué bueno que te decidiste, no solo a irte al sur, sino venir aquí al centro de Quintana Roo también, en la zona maya. Era necesario, ¿no? Sí, sobre todo visibilizar la, la existencia, la presencia de esta parte de Quintana Roo, porque pues, obviamente nadie puede negar la las luces y las marquesinas que adornan Cancún, en la zona norte de ¿Vale? la Riviera Maya. Claro, claro. Y esta zona más bien era usada como un área de folklore. Ahí están los mayas, ahí está... Eh, y de apoyo en algunos casos. Y de, ¿no? Así es. O sea, Entonces, el electoral es esto achilloso. yo creo que le va a dar una, un giro muy importante. Ya le está dando. Yo considero que en, desde... Bueno, en enero empecé a fundar, a armar todo en Chetumal febrero arrancamos ya con, con el contenido de, del sur y en marzo lo empezamos a reforzar, que fue donde empezamos aquí en Felipe Carrillo Puerto. Y, y hay algo que es muy importante decir. Antes los medios convencionales tenían una fortaleza porque no existía lo digital. Y los medios Exacto. convencionales, por, la, por lo cosmopolitan, por la importancia que dijiste sobre Cancún, estaban centrados en Cancún, en el norte, de Quintana Roo. Y entonces, la parte sur tenía algunos medios, como El diario de Quintana Roo, eh, las revistas locales, bueno, recuerdo me justo medio que tuvo su gran importancia, de mi amiga Andrea Rodríguez, y, y, y de alguna forma los quintanarroenses del centro sur tenían que migrar este a, a Cancún cuando querían darle importancia a algún tema efectivamente porque los corresponsales pues nada más tenían algún espacio pequeño eh, dentro de una gama por ejemplo el el Por esto no que, que el Por esto este pues era uno uno de los diarios más pues, pues, con mayor pues, penetración sí. en el Quintana Roo sí, tenía un y, el y, y igual noticia en y mucha credibilidad entonces hoy por hoy los medios digitales como el, como el de nosotros, como Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV, Contrapunto Noticias, le dan precisamente la oportunidad a, a la circunstancia política de Centro Sur para poder no, necesi no necesitar ningún actor político, ninguna asociación, ningún sector social tener que trasladarse a, a Cancún para poder difundir cosas tan importantes como las que vamos a, estamos empezando ya a Y es que, fíjate, Jonathan, eh, sea, no, a, a, aquí nos sucedía algo muy curioso, ¿no? Y, y quizás hasta la presente fecha, auspiciado <risa> o, o auspiciada la labor periodística por un gobierno en turno, pues lógicamente restringía en mucho claro. la información y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de salir a veces a, a otros lugares, ¿no? Hoy por hoy este, este este programa pues está abierto a, a, a que tú puedas venir y vertir la opinión que tiene. Y es el inicio. Sí, y sobre todo la esencia del quintanarroísmo está acá. Porque por de alguna manera el, el norte es muy cosmopolita. O sea, llega gente no solo de todas las partes del país, sino hasta del extranjero. Sí, sin duda. Eh, y, y quizá no le dan importancia a los temas que nosotros consideramos muy importantes ¿Sí? y que de verdad son muy importantes. Así es, ¿sabes? pero la identidad, identidad de Quintana Roo está en el centro-sur de, del estado, no claro, pues, sin pues, quitarle sí. la importancia que tiene, sobre todo la importancia sí, económica. Es un gran reto, de desarrollo. La de, de, de, de Isla Mujeres, ¿no? Así es, pero entonces sí hay que definir en un momento dado que la importancia de esta zona no había tenido una una proyección y una atención adecuada de parte de la, de la del contexto que, claro, que implica claro. la promoción y todo la... eso. Pues, sí. El tema de hoy eh, que acordamos hablar es el que sucedió precisamente el pasado miércoles en... Eh, sí. el... En el área de Chumpón. 12, 12 de abril, en el área de Chumpón. Chumpón y posteriormente se fue a, a ah, José María a José Morelos María Pero bueno, el, el evento más importante, o más grande, mejor el dicho, Chumpón. fue en Chumpón. ¿no? Lo, ambos fueron importantes. Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, está empezando a hacer un cumplimiento a sus compromisos, ya no solo de campaña, sino compromisos que hace o que hizo al inicio de su administración. Uno de ellos era precisamente el poder dotar, de servicios de salud a las comunidades. Uh -huh. un, un proyecto que parecía muy lejano, y lleva apenas seis meses, va a cumplir siete meses el próximo 25 de abril. En la administración, en la administración como gobernadora de Quintana Roo. Y eh, María Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien se sabe que va muy de la mano con la gobernadora, pues obviamente también iba ahí empujando este tipo de, de acciones que se, que se hicieran realidad, ¿no? En Chumpón, perdón, el, el 12 de abril en Chumpón, este, hubo una un evento muy muy grande y se pudo percibir eh, un equipamiento de unidades que van a circular, se supone, y esperemos que sea cierto, vaya, porque es eso que tiene que, que ser tangible, o sea, que no quede en un Cintana evento como, como antaño hemos visto, ¿no? Ojalá y sea realmente tangible, ojalá y, y, y los funcionarios públicos, los médicos y, y todos los operadores de este proyecto le cumplan a la gobernadora, porque hemos visto muchas veces algo que el importante. gobernador o la gobernadora en este caso tiene una muy buena intención, hace la gestión, le, le inyectan al proyecto y luego los de la, los funcionarios de, de, de, de los abajo, operadores. los operadores... No cumple. No ¿Y qué pasa? Que la sociedad se, se este, inconforma con el e incluso Incluso eh, ahora sí que las herramientas que se les proporcionan no las cuidan y se deterioran, etcétera, etcétera. Yo creo que hay debe haber un compromiso absolutamente de, de todos, ¿no? de todos los funcionarios que se, que se van a encargar de, de ese proyecto. Muy buen proyecto, la verdad. Este, ¿Cuántas Jonathan? unidades? No recuerdo muy bien. Yo no recuerdo, tengo el dato a la mano, sí. pero yo vi muchísimas unidades médicas que iban a circular. Sí, eh, pues en diferentes eh, rubros de la salud este, Asistencia eh, médica dental, eh, ultrasonidos, masto mastografías eh, Y sobre todo medicina familiar, ¿no? Medicina en general Entonces, yo considero que es un muy buen proyecto eh, Creo que la gobernadora Mara Lezama uh -huh. tiene una visión de lo que necesita eh, Quintana Roo ¿no? Y en especial la zona maya de Quintana Roo por eso yo considero que enfocaron las baterías ayer, el, el día 12 de, de, de abril. abril, hacia la zona de los Chunes, a Chumpón en especial. Y bueno, este, ojalá de verdad que pueda consolidarse en toda la geografía del Estado. ¿Qué, qué importancia tendría el que haya sido ahí, Ponceano? Bueno, de manera, ahorita es paradójicamente el reverso de la moneda, ¿no? La ¿Sí? zona de los chunes le llamaban la zona más marginada uh -huh. de la, del municipio. <risa> no tenían carretera, no tenían camino era vivían en una especie de, ¿no? de tribus. Chunyáche es el ejido más grande del estado, tiene más de 106.000 hectáreas. Oh, Pero había más de 21 este, pues, comunidades o aldeas, Chunyá, Chunón, Santa Isabel. San chico... Entonces vivían como en familias en, dispersas en esa. Y por lo tanto, dotarles de servicios y de atención de todo tipo era muy difícil. Claro. Y su misma actitud de aislamiento que tenían también impedía que, que se incorporaran al, al proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ahorita, paradójicamente, con el aeropuerto, el, el, el tren Maya, la cercanía de Tulum y todo, esta, esta zona se convierte en una de las más importantes, puede ser el detonante económico. Bueno, sí, porque principio. está cerquita de Mujil y prácticamente cerca del y la entrada de la Muchos de, de los habitantes se trabajaban en la Riviera Maya. Lo grave sí, es ¿Ahí que haya va a haber una estación del tren, Maya? No, en la, en, del aeropuerto. Del aeropuerto. Aeropuerto. Ah, ah, aeropuerto. Por eso, sé que está, cerca del aeropuerto... Está en tierras de ahí, de, de, de sí. elegido Chungastella, Nexo. Ah, okay. Entonces, la otra estación la vamos a tener aquí en Felipe Carrillo. Sí, sí no, es el único municipio que va a tener ¿no? dos estaciones, ah, sí. eh, por la ubicación de la aeropuerto. Y entonces, el, la, el tamaño de la geografía, el número de la población, le da la importancia que tuvo, que, ¿no? Que Así es, y ahorita, sobre todo, la... Pues de alguna manera Chumpo se identifica también como un centro ceremonial. Ahí tiene muy uno de los principales de la, centros ceremoniales del de, de de, Estado de los últimos ¿no? productos de resistencia de, la, de los grupos indígenas. Entonces, este, de alguna manera, eh, eso a nosotros nos da gusto, ¿no? Porque claro, es una por zona que puede significar el, el cambio de, y puede servirnos a todo el municipio como la palanca de, de desarrollo. Lo grave es que pasara a lo que tú dices hace un momento, de que estos programas empiezan con bombo y platillo, y todo bonito, pero con su misma inercia va bajando, va bajando y al rato ya no se oye, ya ojalá se oye, y no se no se hace nada. Ojalá que no suceda porque no suceda. hay un presupuesto, tengo de entendido, ese, destinado para eso y ojalá y... Porque eso es lo que valga la, la cantinfla. Eso sucede muchas veces, precisamente porque el presupuesto destinado a programas de esta índole, de pronto dicen, no, hay que destinarlo para otra cosa, pero hay que hacer, hacer creer que todavía continúa Todo el... este pro, este proyecto, este programa. Y, y eso no debería de suceder, por dos razones fundamentales, según lo veo desde mi perspectiva. Uno, porque la gobernadora Mara Lezama ayer, bueno, el 12 de abril más bien, este el, la gobernadora Mara Lezama tuvo una gran un gran impacto en la zona maya con este evento. O sea, realmente para, para los quintanarroenses y principalmente para los de Felipe Carrillo Puerto Generó una gran simpatía, una gran empatía y, y fue de muy, muy buen impacto Lo que legitima cada vez más su gobierno eh, y, y la segunda, pues obviamente este, está cumpliendo con algo que, que prometió atender la, las zonas marginadas, ¿no? Y uno de los rubros más importantes, más sí. necesitados en, en, en nuestro medio, ¿no? Y, y no solo en, en la zona maya, en todo Quintana Roo, ¿no? En, en muchas partes del país. Sin embargo, considero que, que la gobernadora Mara Elzama ha sabido aprovechar esa coyuntura, esa confianza del presidente de la República, Daniel Manuel Obrador, Y lo mismo aquí a nivel local, ¿no? La presidenta municipal, María Hernández, pues ha sabido también... Pues es la que, que ha estado presionando, es, supongo, para recordándole más bien, más que presión, recordándole a, a la gobernadora Compromiso, pues, sí. los compromisos y todo, ¿no? Pero fíjate que yo sí quiero hacer una... Eh, con la mejor buena intención. Siempre hay un prietito bueno, en el arroz. Así es. Siempre hay un prietito Sobre en el arroz. Sobre todo en el contexto que se da el evento, ¿no? Ayer, este... había que hacer algunos trámites de algunos amigos que vinieron de otra de otra parte porque aquí tenían que hacer el trámite claro. en, en el municipio. En el ayuntamiento. Y no, ¿no? En el ayuntamiento. Y no hubo ningún funcionario que tenía que atender al, estilo, catastro, al, al, al viejo estilo priista, ¿no? Pero vos les dieron entonces, el día, ¿no? <risa> <risa> Pero para que fueran al evento. Sí, se despobló la, las oficinas eh, burocráticas para... O sea, ¿a qué van? De aplaudidoras, Mira, de matraqueras. Es de, que ese es el, el punto. O sea, Llevaron directores, subdirectores, jefes de partidos. Igual vinieron a nivel estatal. Y, pero bueno, el nivel estatal se entiende porque era un proyecto a nivel estatal. Sí. Pero que vayan... Pero yo creo que no había necesidad... Toda la gama, de, no había necesidad que vayan toda la gama, de, la gama, todo el gabinete y, y, y todos los que los, los que están debajo de ellos. Hacer un montón. Bueno, hay suficiente comunidad, ciudadanía, que son las que van a recibir el beneficio Los, demás. los ¿no? que deben de estar ahí sí. son las con comunidades. con esa simpatía que las comunidades. la gobernadora Mara Elzama con la gente... O sea, yo no creo que haya... Que necesite de aplaudidoras. De, de, de, de, la, sinceramente, mira, el, la sí, se, sí, no, sí pero, necesitaba, porque hay que, hay que hacer acto de presencia, la, la ciudadanía tiene que hacer acto de presencia para constatar. Bueno, sí, pero si, si con tú la llenaste... Ah, para allá iba. Si tú llenaste el evento con puros funcionarios públicos y gentes allegadas a los funcionarios públicos, entonces... Pues, eh, eh, se se queda trío, todo lo mediático. pero exactamente no, que Imagínate nada más: tenemos eh, en la cercanía de, de Chumpón, como comunidad, en el centro ceremonial, tenemos Chunyaché, lo que se conoce como Muyín. Tenemos lo que es Chungón, Chungya, y otro ¿no? chico, Francisco y Madero, San Hipólito, los, en lo este, primero es I, Norte muchísimas comunidades, San Ramón todo las comunidades del pleito para, y Chen, San Silverio. para, para, ¿Para que no llevar a, a todo el ayuntamiento no hay ninguna necesidad sinceramente. Y, y, y eso yo estoy seguro que y no es, yo estoy, es yo estoy seguro que no, no es camionete. no es cosa de la presidenta municipal es cosa de sus operadores ellos sí, son los que, al los que en lugar de, de ir a las comunidades y recoger a la gente porque hay que darles el servicio ¿Para de transporte a lo mejor? No, no, yo creo que eh falta de confianza austeridad austeridad republicana no, no, no, no, no, no porque no, repito hay que ir a las comunidades recoger a la gente en transporte trasladarla a chumpón darles de comer y luego regresarlas a las comunidades es más más fácil agarrar a todo el personal que, del que, el que, ayuntamiento un, y llevarlo no a allá, chumpón pero, que, pero, que, una que, cosa? que ir a las comunidades sí, ¿no? de, claro? pero que... el, pero no se dan cuenta que el impacto es menor y a lo, a lo que digo también Fíjate, Así nada es. más Cuando los habitantes de la comunidad Saben que va a llegar la gobernadora Mira, no tienes necesidad De, de acarrearlos De verdad, sale. porque este evento no, Pero hay mucha gente que se, no tiene recursos para sí, ir Sí, pero ya se había hablado de este evento Días, días atrás Y la, la gente estaba esperando Esperando, esperando para ir pero es, es que sí hubo nada, gente ¿no? que, que llegó por la sí sola es, mucha, mucha, es, mucha, sí. es parte de la de la logística, darles facilidad, no necesariamente acarrearles ni llenarles el Yo quería recordar algo: fíjate. es que acarrear es una cosa y darles el apoyo de transporte es otra, es cosa. otra cosa, son dos si cosas diferentes. Definitivamente, buenos días. Yo te quería recordar: oye, que... no hemos dicho dónde estamos. No, ah, y, y, y, no y en el programa que hicimos con el ISAMA me preguntaban qué significaba este, cómo, cómo se pronuncia, Uchín el lugar, a, el lugar de los grillos. El lugar de los grillos. Este es una cafetería, restaurante, lonchería, de, ¿cómo todo, dice? Todo, de un restaurante todo un poco. En donde la verdad le agradecemos a Manuel Quimbalán, a su esposa, a su familia, que, no, que nos, nos permite de atender y permitimos. Y eh, al chino que le dio cursos verdad? de... Y si ya están bueno. las helenitas que nos las traigan para, que, para presumírselas a la ah, gente. Sí. Es un invento, muy, ¿no? Es una la, creación. Es una creación de, de Manuel y de su esposa, de verdad que... Muy sabrosa, es una tortilla de masa revuelta Es, es como, como un sope grande, ¿no? Es <risa> o, o como una playuda. Ah, como una playuda, como de Oaxaca. Así, una que, que lleva frijol. De, de, de, de... Ah, lleva conchaya. La, la, la masa está hecha con, conchaya. Lista y, huevo estrellado encima salsa de tomate dos ojitos de marihuana todo lo que lleva a llevar, es un buen guiso ¿no? <risa> y queso de bola y eso no puede faltar en el sur de Quintana Roo aquí se consume mucho queso de bola muchísimo, muchísimo incluso pues el, los guisos tradicionales con el queso de bola el queso de bola es un ¿verdad? queso holandés redondo, eh, el, la marca más conocida es la del gallo, gallo pero hay, hay diferentes marcas y es un queso holandés que dicen además que se hace con la retacería de, de, de, de, de queso manchego y queso gouda en, en Holanda, porque está producido en Holanda. Sí, sí, eso es, es. Pero dicen eso es que, que así se hace el queso de bola, con retacería. Y sin ánimo de, de, de, de, de comercializar algo, de, decir, de promocionar. De promocionar, <risa> ¿no? De, de, de el gallo. Ese. El gallo dicen que es la es mejor. Es la mejor marca que sí, nuestro sí. amigo Johnny Barudi tiene. ¿En Chetumal? El derecho en de todo. ¿Aquí también hay Barudi? No, no, no. no, pero él tiene la concesión Ah, de es, eh, ah sí, el, de, el de la importación México, ah, México. Ah, ah, pues Saluda la... La... <risa> <risa> <risa> Pero manera. bueno, volviendo sí, al tema sí. Yo creo que, que Vale la pena ¿Cuánto beneficio le reporta Este proyecto a la gente En términos de la salud? Justo ¿no? Muchísimo, muchísimo De verdad que esto es algo que Los eh, habitantes de la zona maya y creo que la mayoría de los habitantes del estado de Quintana Roo hemos estado esperando hoy por hoy la gobernadora eh, se, a través de este proyecto itinerante eh, se pretende darle el beneficio de la salud a, la, a los habitantes claro. ¿no? entonces de verdad que hay que cuidar mucho mm -hmm. eso eh, eh, lo que tú decías de que tenga la continuidad y tenga la responsabilidad de, de llevarse el proyecto como tal, ¿no? Claro. Es que, que definitivamente que acercar servicios de cualquier índole a la ciudadanía siempre va a ser un factor que beneficie, ¿no? Porque y, y es lo que adolece la ciudadanía es la cercanía de esos, de esos sin, servicios. Sin soslayar el hecho de lo que hemos comentado con la Presidenta Municipal de, de ese hospital eh, cuya inversión se pretende de 607 millones de pesos, ¿no? Ah, de verdad que vamos de gane, vamos de gane. Yo creo que ambas, tanto la presidenta como la gobernadora, han sabido aprovechar esa coyuntura de... ...cercanía, de confianza que tienen con, con el presidente Andrés Manuel y sobre todo eh, agradecerle al presidente Andrés Manuel que haya volteado los ojos, como lo hemos dicho, hacia el sureste y más hacia Felipe Carrillo Puerto, con estos dos eh, proyectos importantes. ¿no? Una de sus primeras iras que hizo Andrés Manuel en el 2019, creo que por ahí de junio, julio, precisamente Carrillo Puerto, y, este, y me acuerdo muy bien porque lo tradicional, que es lo que se está repitiendo ahorita Era que los eventos se llenaban con los machuchones, como le llama él no Senadores, diputados, funcionarios de primer nivel y Eran los que estaban en primera, en primera fila, el presidio Y al fondo estaba la, la raza, la raza ¿no? Y en esa ocasión yo me acuerdo muy bien porque se hizo antes un evento para seleccionar quienes intervendrían y ahí de manera abierta y con la participación de varias comunidades, inclusive de Morelos, se determinó que iba a participar una muchacha de la UINCRO, que era delegada municipal de una comunidad de allá, y Hugo Flores. Hay, hay que decir que, que, la, que significa, la, ¿qué significa la, la, la UINCRO. La unidad la universidad intercultural. intercultural aquí sí, ¿no? para, para, para, para, para la Victoria que Así el, el, la ciudad de José María Morelos y Hugo ¿no? Flores es regidor del ayuntamiento en ese, de, ese tiempo Federico. no era regidor era, era dirigente de aquí en, el, en, el, en el en el ejido de Felipe Carrillo Puerto logramos que ellos sean los que representaran y terminieran en el, en el evento y lo que me llamó la atención es de que cuando llegaron los senadores como siempre los funcionarios y todo ellos por inercia se van a la a la primera, a fila, la primera fila inmediatamente los desalojaron y, pues, quedaron Y la gente no, tampoco se animaba a entrar allá. No, pues los es, ustedes para atrás. O, los sí, claro. para atrás. <risa> entonces la gente <risa> llegó y se posicionó y estuvieron en primera fila. Y, y entonces ahí te das cuenta de la comunicación que hay, de la comunión que hay entre el presidente, que además eres un líder social, claro. y, este, y la comunidad, la, la ciudadanía, el pueblo. Sí. ¿Qué es lo que han perdido estas autoridades de ahora? donde hablan de la Cuarta Transformación, yo siento que tanto Mara como Mari están perdiendo esa esa noción y ese ejemplo y esa línea que, se, que está dando el presidente. Pues hay que bueno, ayer el secretario de finanzas, pero bueno, hay lógica jurídica dijéramos nosotros porque que es el, el que, que, que paga el para logística sí Pero sí hay que re sí, re retomar eso, los que los en esos eventos donde lleguen nuestras autoridades, que sea el pueblo el que esté directamente, ya no tanto funcionarios sino que sea más bien la comunidad, la ciudadanía. O sea, permitir el acercamiento de la gente eh, con la gobernadora, con la presidenta, porque pues, Así al final es. de cuentas yo creo que esa es la finalidad de quien va a un evento, ¿no? claro Tratar de saludar, tratar de hablar. A veces ya no es el afán de pedir algo. No, ni no siquiera sí. es Saludar tu más a tu autoridad y con eso... Los funcionarios es, todo, todo el tiempo y a cada se rato se están viendo a... Por ahí vimos a alguien que entregó un libro también y todo. ¡Ja, ah, claro. paro ya. ¡Se coló! De color, uh, este, porque no, él dice: mejor pido perdón que pedir permiso. ¿no? Su libro, y se subió hasta su la libro, tarima y todo. No, es pues, libro de mi compadre por kilos. Los, o sea, no sé si los está vendiendo y le está dejando utilidad. No, se está pero, produciendo. Pero por kilos, no, es costal. De, <risa> ¿no? yo, yo veo un punto muy positivo del evento del 12 de abril de la gobernadora. Ah, mira, que están las helenitas. A ver, ¿por qué no nos platica de qué se trata esta helenita? Este, eh, ¿quién la creó para empezar? ¿Quién para inventó? Para empezar eh, mi mamá. Se llama Doña Elena. Es por eso, eso se llama Elenita. Eh, es una masa, es masa con chaya, con chaya. Eh, encima lleva frijolitos, eh, carne molida, huevito estrellado, tomate y Así quesito de copito. Y, y, y, este, y, ¿Y cómo cariño? se le ocurrió? ¿No te contó? Eh, pues de repente, o sea, por medio de los clientes, igual que comentaban, y poco a poco, dijo, no, pues voy a hacer esto, y, y ya, eh, se le ocurrió, este... Y es popular aquí en certificar ¿de deporte. Sí, sí, la verdad, lo, lo... De hecho, tenemos gente que pasa, un sitio de, de playa, o de chatumar, que viene directo. directo acá a comerla. Y, la y la aparte, lenita. aparte de la lenita ¿han hecho otro, otro invento de platillo típico? Eh, la chayita, más o menos, la chayita. Porque ¿Cómo también es la chayita? Es igual, es como un salbusto lo que es con masa de chaya, igual, encima se le... Matito y queso de bola. Ah, pues. Traigan bola, está. Sí, claro. Traigan una, una chayita. Porque ¿La chayita? Yo, yo no le claro he probado que... la chayita. Claro. ¿Tu nombre es? Yuri. Yuri. Yuri. ¿Y tú eres la hija de doña Elena? Yo soy la hija de doña Elena. Y de Manuel. Y de don Manuel. <risa> Manuel dijo que él había participado en la creación de esto, entonces hay que... Bueno, Ay, pues... Sí, sí. <risa> pues porque, porque él compró los ingredientes, pues. bueno, es que, bueno, es que muchos dicen, Ya hay una Elenita, ¿por qué no va a haber un Manuelito? Un, un Manuelito. Claro. <risa> bueno, sí. Muchas gracias, Ay, sí, por... sí, sí, gracias. gracias, mi madre. Pues bueno, esto... Esto fue en el análisis en Mesa Política Centro Maya Quintana Roo con una helenista que vamos a comer ahorita. Bueno, espero que haya más porque yo me lo voy a acabar. <risa> no es cierto, les comparto. Y vamos a pasar a la sección de la entrevista para concluir. Mesa política Centro Maya Quintana Roo con Eliseo Baena Damer, Conciano Martínez Quivel y un servidor Jonathan sí. Estrada. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contra Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en el municipio de José María Morelos, esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y aquí desde Felipe Carrillo Puerto, adelantito de la presumida, en un rancho de nuestro invitado de hoy Luis Hernán Carrillo Góngora, ya me lo grabé de memoria este, Luis Hernán Carrillo Góngora es un este, pues desde hace 30 años un morelense eh, de buena cepa ganadero, agricultor también, también. Eh, originario de Peto, y pues obviamente, este, alguien que, que, que es conocido aquí en la comunidad de José María Morelos, usted sabe que nuestra mesa política pues bueno, se dedica a ver precisamente el centro y sur del estado de Quintana Roo como siempre, mis compañeros y amigos, mis hermanos, Eliseo Baena, dame. Buenos días, buenos días, un saludo Ponciano Martínez Quivel. Buen día ¿Cómo se sienten aquí? La verdad, como dijéramos comúnmente en nuestros lodos sinceramente es un, es un vean ustedes amigos es un paisaje hermoso de verdad y sobre todo aquí ahora sí que el recibimiento que nos da nuestro gran amigo Luis de verdad Luis te agradezco mucho en lo personal que hoy nos dé la oportunidad de platicar contigo empresario exitoso ganadero exitoso lo he reconocido desde siempre eh, en el estado de Quintana Roo de verdad de verdad y hoy por hoy uno de los políticos en, en boga. ¿Tú cómo lo no conociste, Fonciano? Pues la verdad es que, pues primero que nada, agradecerte Luis que uh -huh. nos hayas este, recibido acá en tu. Que tú ya habías estado en aquí en este rancho, ¿verdad? Sí, sí, yo hace muchos años trabajé en la Secretaría de la Reforma Agraria y nuestro trabajo era en las comunidades de, de, de, de la región. En ese tiempo está Carrio Puerto y Morelos, nos, nos correspondía atenderlo. Y aquí me tocó dormir en varias ocasiones porque era un aserradero. El propietario, ah, okay. no sé si era el original, el, al que yo conociera era Don Pancho el que Carrillo, tú conociste. Al que yo conocí, <ríe> un señor grandote. Y era maderero, se dedicaba a la compra de madera. Qué buen café. Y de alguna sí, manera, este bien. pues aquí pernoctábamos a veces. Esta, había cerradero acá, en Morelos estaba Don Humberto, Don Omar eso fue un poquito chano. No. Sí. <risa> no tiene ni 40 años. No tiene ni 40. Entonces, este, pues da gusto estar de nuevo aquí en esta, en este lugar. Que ya tiene también muchos sí. años. Que... ¿Cómo es tu vida aquí, Luis? Pues fíjense, eh, primero pues agradecerles mucho acá la, la, la invitación y aquí estén, pues muy, muy, muy, muy contento de que hoy estén acá conmigo platicando, gracias, una plática amena, muy padre, la verdad, gracias. me gusta mucho la dinámica que han traído, les he estado observando en varias eh, ocasiones, y la verdad traen una dinámica muy muy bonita, ¿no? y hoy pues es un placer que, que hayan pensado en sacar pues, en su amigo Luis Carrillo, y gracias y en el Rancho Santa Lucía. Claro, no. lo que pasa es que uno de nuestros propósitos precisamente en la Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, es poder hacer que lugares como estos pues sean conocidos y que además se sepa en todo Quintana Roo y en, y en el país y en el mundo, eh, lo que sucede, lo que acontece. Hay, hay much, muchas ocasiones en, en las que los medios de comunicación nos perdemos mucho por las, los lugares urbanos y nos olvidamos de, de que hay comunidades como estas que necesita la gente de Quintana Roo, hablando de Quintana Roo específicamente, necesita saber qué es lo que sucede. Personas como tú, por ejemplo, que, que eres conocido en el ámbito ganadero y empresarial, pero que la ciudadanía en general necesita conocer un poco más de ti. ¿no? Claro, claro. Y sobre todo visibilizar la, este tipo de, de regiones del Estado. ¿no? Claro. Casi siempre Aquí se sí. habla de Cancún, de Playa del Premio, Carmen, de bien. la Riviera, y de acá se habla a veces cuando viene la gobernadora, el gobernador, o, se, o la Feria de la Primavera. Uh -huh. Y yo creo que. Estas regiones pues, le aportan mucho a la, claro. a, al Estado de Quintana Roo, sobre todo son el origen de, del Estado. ¿no? Entonces aquí es en donde tenemos que procurar visibilizar este tipo de, de lugares y sobre todo de las actividades que realizan gentes como Luis. Y hablamos precisamente hace un momento de una cuestión eh, exitosa en el tema de la ganadería, ¿no? Están viendo aquí ustedes, sí, los, amigos, amigas... Algunos de los premios, ¿no? Los premios que algunos de los premios que has obtenido en la feria de schmaquil aquí en, en Yucatán no muy exitosa esa esa feria es la, la feria más importante de Yucatán no de la península de, la de Yucatán península. de la península sí, y, de, y, y de muchos y de lados de verdad sí. y Luis eh, has obtenido varios premios con el ganado que has llevado a exponer allá ¿no? sí sí sí mira yo creo que eso es el el, el fruto del trabajo de la pasión y de creerse eh, en la vida que, que, que si sí es posible lo que estás haciendo porque exactamente creer en uno mismo porque eh, pues, pues decir vamos a ir a esos niveles pues algún, algunas personas me dijeron pues que estaba yo loco <risa> que hoy a hacer allá contra, <risa> contra todos los ganaderos todos los monstruos que ya, que ya que tienen Tabasque, las, las ganaderías tirarnos, son por generaciones sí. claro. muchas ganaderías eh, ya son de, de dos de tres generaciones hasta el, entonces ya meterse contra, o sea, ya es algo muy planchado, muy trabajado, muy elaborado. Pero sin embargo yo quiero que sí se puede, lo he demostrado. Exacto. Y yo creo que todo es posible cuando nos lo proponemos, echándole ganas y todo. Y, y sí, aquí están los, los resultados. ¿Qué es lo que le hace falta a José María Morelos? Mira, a José María Morelos yo creo que le hace falta ya una renovación de, de fondo, de, desde la manera de de pensar de los de los ciudadanos de los ciudadanos de la de más que nada más que de los ciudadanos de, de, de, de la gente que nos, nos gobierna para poderle ir dándole eh, forma y mejor este mejor eh, mejorar muchas cosas más crecimiento no al, más desarrollo más desarrollo al, al municipio el municipio tiene tiene muchas cosas todavía por por detonar algunas estuvieron, algunas ya se perdieron Entonces yo creo que hay mucho que hacer en el municipio Fíjate que esto que dice, Luis es cierto Morelos tuvo en el pasado una fama de ser el granero del estado sí. De hecho la feria de la primavera era, creo que fue inclusive después de la de Chetumal la expo, De la Expofer Expofer de Chetumal, sí, Morelos ya empezó a diseñar su propia feria para exponer sus productos y exponer sus actividades que y era el granero del estado porque sí. supuestamente la, la vocación de estas zonas era productiva Ahora ya no se habla mucho de, esa, de ese término de ser el granero del Estado. No sé si la producción ha bajado, si las comunidades campesinas ya no producen. Ha caído mucho la producción en José María Morelos. ¿no? En, sí. el, haciendo el comparativo con lo que mencionaba Ponciano Martín, eh, de verdad que ha caído muchísimo. Las, las tierras eh, hoy por hoy en la zona esta de Puerto Arturo, Candelaria, etcétera, creo que han bajado mucho su producción, ¿no? ¿Cómo es, ves? es correcto, eh, ya este. en ha decrecido definitivamente eh, la producción, ha venido de, de menos, de, de más a menos, sí, más a menos. Eh, tanto en producción de campo como lo que hablaba acá nuestro amigo en cuestión de la feria. La feria llegó a ser una de las ferias, o, o la feria más importante, inclusive por encima de Expofer, sí, la sí, feria sí. de la primavera de, de José María Morelos. Pero pues tristemente... Hoy... Tuvieron problemas es esta vez para hacerla, ¿no? Porque no no querían el espacio? Los, no dejaron los seguidateros que se hiciera donde siempre Problemas se hacía, ¿no? Problemas de, de espacio. Sí. ¿No? temas, temas allá internos de que... Pero eso, de, habla, con, eso con, habla de lo que decías hace un momento, de la correlación de, lo, de los gobernantes con, con los ciudadanos. Capacidad política. La capacidad de los... política de, de, de negociar, de, de hacer que las cosas se, se sigan eh, produciendo y creciendo, bien. ¿no? Porque eh, tengo entendido que el presidente municipal... Eh, tuvo un conflicto con, con los ejidatarios que eran los propietarios de las tierras donde se hacía normalmente la expo. Y esto generó un conflicto y un retraso para la misma este, realización de la feria, ¿no? Sí, es correcto. Hay, hay, hay temas allá internos que creo que todavía no han podido enlazar o subsanar por allá. Y ojalá que para el próximo año ya, la haya, ya hayan logrado. Ahora, ¿qué se podría hacer bueno, para recuperar? Usar. Eso que ha decaído en, en, en agricultura para que vuelva a ser lo que era antes o incluso mejor. Mira, el tema de, de los mecanizados, yo creo que hoy por hoy se han abandonado, creo que la, la mayoría, o, eh, cuando teníamos unas producciones impresionantes acá en Morelos y como bien dice acá, se conocía como el granero del sur, hoy ha decrecido todo ese tema. Es echarle ganas, yo creo, este, en que le pongan atención a esa zona. Eh, yo creo que es recuperable, eh, se puede, están las tierras, están los sistemas abandonados muchos o echados a perder. Es gente muy productiva, totalmente productiva, que a veces nada más necesita eh, un, po un poquito de ayuda, un empujoncito para, para darle la vuelta, a veces, que a veces la, la, la bola se tratora. Y necesitamos darla este, claro, tantito nada más para que agarre inercia y, y de ahí para adelante camina sola. ¿Consideras que ha, ha faltado el apoyo del gobierno en turno? Ya, no hablemos del de, de presente, sino de otras administraciones también. Pero municipal, estatal. De los tres ámbitos. Porque hoy por hoy el, el, los dineros que se habían destinado a, a la producción del campo han bajado de manera considerable. Sí, definitivamente. Eh, el campo anteriormente era un poquito más eh, cuidado, yo creo, era un poquito más atendido. Más dinámico, se movía. Más dinámico. Solo. Eh, hoy por hoy sí lo veo muy estancado totalmente, lo veo muy, muy parado, no, no, no hay nada por ningún lado. Pero no tiene que ver el hecho de que se echaba a perder mucha de la, de la cosecha, porque no había venta, porque no había la manera de, de, la comercialización. de comercializarla. Eh, sí, también ese problema lo tenemos en esta zona Esta zona, por ejemplo, produce Y lo que produce eh, muchas muchas veces eh, aquí el coyotaje no, nos acaba Le digo nos acaba porque pues, yo soy parte también de, de la producción de esta zona Por el tema del limón persa que tenemos el acá productor en, en de el rancho sí. de Santa Lucía Entonces hay una diferencia de precios eh, entre venderlo acá y venderlo nuestros sus caps de 50 pesos en la caja entonces si eso se lo echamos por las cantidades de cajas que, que manejamos yo creo que es un ahorro ya muy importante que tendríamos si pudiéramos desplazarlo por acá o tuviéramos un mercado claro. natural como el que tenemos de la zona centro, sí. de la zona norte tenemos el mercado natural nada más hay que buscarle direccionar y, y poder y, y, lograr tú, tú qué propondrías si estuviera en tus manos darle una solución ¿cómo, cómo harías qué mecanismo implementarías para que se pudiera comercializar y no perder pues toda la cosecha que cuesta mucho trabajo este pues tenerla no claro mira hay yo creo que hay una una un tema muy importante que no hay que perder de vista la comercialización de los productos, y, en, y esto es, hablo de todo, ¿va? en sandía, en maíz, sí, claro. en sí, carne, en, en ganado, el... en, en limón, en, en todos los aspectos. Yo no he visto, por ejemplo, a ningún presidente municipal de José María Morelos, no he sabido que haya convocado en alguna ocasión a los hoteleros, por ejemplo, acción de hoteles de, de, del sur y norte de Quintana Roo, eh, a la Coparmex, a, a todas esas cámaras empresariales. No he visto que las hayan convocado para reuniones entre el presidente y su, su secretario de Desarrollo, si es que tiene un secretario de Desarrollo Económico, y los agricultores y ganaderos de la zona para, pues obviamente, negociar, dispersar tema, comercialización, precios, este, en fin, todo lo conducente. Yo no he visto nunca que se haga algo, eh, algo de esa índole. Y, y esa negociación es, es fundamental no le puedes dejar todo al Estado ni le puedes dejar toda a la Federación es correcto, yo creo que son temas eh, definitivamente pueden ser temas muy municipales eh, habría que hacer esos lazos, lo que usted dice es muy cierto, yo no lo he visto tampoco y creo que es un factor fundamental es hoy un gran ahora. error ¿no? De la, de, de, del, del gobierno del, go del gobierno no poder hacer eso yo <coughs> yo yo veo que tenemos los mercados naturales los tenemos acá en casa Entonces, y desgraciadamente no los estamos aprovechando estamos dejando que nuestros productores sean eh, eh, pues maltratados porque somos maltratados al final cuando por los, intermediarios, por los pues, intermediarios, es que ca pero... cada quien negocia por su parte, sí, o no, sea, no, eh, no le queda de otra. la entrevista que le hicimos a, a los de Capsico, que es de Chile Habanero, el grupo Capsico, el grupo Capsico eh, ellos decían, no, pues es que nosotros nos hemos reunido con algunos hoteleros, les, les ofrecemos nuestro producto y pues definitivamente no, pudimos, no podemos cumplir con la demanda, pero tampoco podemos negociar que nos compren una parte a nosotros y otra parte al exterior de, de, en otros estados. Eh, pero, pero yo nunca escuché que ellos dijeran, pues es que nos hemos reunido con este, el presidente municipal y el presidente municipal nos ha llevado a reunirnos con la Coparmex, con la asociación de hoteles. O sea, no hay ese vínculo que es obligatorio del gobierno municipal para el desarrollo del municipio, considerando que es un, que, que el municipio vive de eso prácticamente, ¿no? Se ha dejado solo al, al productor, ¿no? Se ha dejado solo al que eh, se han dedicado a, a otras cosas. Pero, pues volviendo, ¿no? El tema del campo es súper importante, el tema de la seguridad alimentaria es súper importante. Incluso la gobernadora Mara Lezama ha instalado un programa de seguridad alimentaria, ¿no? la agencia de seguridad alimentaria, ¿no? que pretende precisamente el apoyo a los productores ¿no Luis? ¿cómo ves? Sí, es correcto, este, nuestra gobernadora ha, ha tratado ya de, de, de, de hacer ese ya tipo de cosas visión. tiene esa visión yo creo que está eh, sanada de empezar a aterrizar Estamos eh, todavía lleva muy poco tiempo ya empezó que... con el tema de la salud, ¿no? Ajá, ¿Lo viste sí, poco? el 12 de abril 12 hizo un abril. anuncio muy importante por allá. De, vienen caravanas, vienen cosas, cosas que yo creo que en el municipio duele mucho hoy por hoy. Sí, eh, no, no hay más, o sea, no hay, no hay. Eh, el hospital está totalmente vacío, Estoy hablando del de acá de José María Moreno, no sé, o de otros lados, pero... Sí le hace falta mucho y anunció algo muy importante por Sí, esas caravanas de salud son las que van sí. a la y, y yo creo que también eso es lo que habría que empezar a, a remarcar mucho, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel que esperamos los ciudadanos de los gobiernos? Deben ser precisamente el enlace, el conducto entre la ciudadanía, los productores, los empresarios y la parte que, que consume todo eso que se produce, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí es fundamental de que lo que decía Jonathan, de que las autoridades en turno, ya sea municipales, hasta o federal, sirvan de como bisagra. Ese enlace claro. de, de combinar lo que aquí se está haciendo a donde debe ser su destino final. Porque no tiene caso de que aquí produzca, se lo lleven a los cusca y los cusca se lo llevan a la zona hotelera cuando de aquí pueden... No de... regresen aquí. Claro. Ni... Sí. <risa> es, es, eso, de eso, eso pensé cuando cuando comentaste hace rato y dijiste que, que se sientan y no alcanzan los volúmenes para poder surtirlos Sí, definitivo. ¿cómo creen ustedes que lo alcanza gente de Yucatán? pues pero comprando y acá. acopiando desde de claro, diferentes tomados. lados que es exactamente lo mismo que podemos hacer acá, ¿Y cuál pasa también con la lo miel? podemos hacer sí. igual pasa con la, la miel es una zona y, muy productora, pero todas se lo llevan allá y, y, y ellos lo distribuyen igual pasa con el ganado, el ganado, todo el ganado sale de acá y se va el, el, el mercado final, es Yucatán, porque Yucatán tiene 10 pesos arriba el precio de kilo de de animales, claro. de estete, de, de, de, de todo. Estamos Luis, en el tema de, de, de ganadería, perdón, en el tema de ganadería en el estado, creo que estamos un poquito estancados, nos hace falta más apoyo, ¿no? Tú como productor, ¿cómo, cómo lo ves? Sí, no, definitivamente, en, eh, específicamente el tema de ganadería, hoy por hoy, sí anda bastante parado, de hecho ya había un temas por allá ya de por ahí supe que tú estabas contemplado no ir, este, para no, adelante, este, adelante. Eh, pues estar en, en la parte administrativa ¿no? y ayudar a, a, a los ganaderos del estado sí. precisamente por el éxito que tú has obtenido aquí en tu rancho santa lucía sí sí sí pues ya a lo mejor próximamente vamos ¿Tú a estar eres el partido verde pues ahí ¿Es estamos del partido verde. Es, estamos con el partido verde es, un, es el color que nos ha eh, acogido, nos ha abierto las puertas, definitivamente. No el... estás muy perdido, ese partido de moda, ¿eh? La verdad es que en algún momento, cuando de, cuando pensé o analicé los temas y dije, bueno, vamos a, a trabajar para, para llegar al... En el 21 lo intenté, incluso lo intenté por Morena, no se pudo. Eh, el partido nos abrió las puertas entonces yo creo que nos agarró allá este pero eres un hombre que, que, que le ha dado a josé maría morelos ¿Qué le hemos dado a josé maría morelos sí, no, sí. tú eres un hombre que qué le ha dado a josé maría morelos digo como para que dijeras conozco sé y puedo hacer algo más pues ya llevo 30 años acá en josé maría morelos creo que conozco bastante ya el tema del municipio que le has dado pues tengo una fuente de, de empleo acá bastante grande eh, en la fábrica en las tiendas en el, en el tema agropecuario en el tema ganadero entonces creo que hemos eh, de una forma has contribuido, ¿no? hemos contribuido uh -huh. definitivamente con, con, con mucho con mucha mano de obra eh, para Morelos y. Además, eres muy inquieto, Luis, en el buen sentido de la palabra. Déjame decirte porque el inquieto es se en mete el bueno en, el en, en los temas que a veces no te imaginas, ¿no? Él fue. Te tocó coordinar la, la, la expo, la feria de, de, de la primavera aquí en José María Morelos. Sí, sí, has debe. estado en los temas de, deportivos también, porque yo he visto que has apoyado. A mucha gente, ¿no? sí, hablando sí. del deporte, has apoyado eh, a mucha gente. Mira, definitivamente hay muchas cosas que a lo largo de, de mi vida y de mi, de mi tiempo que he estado acá en Morelos y todo, eh, hemos hecho a veces inconscientemente, hemos yo creo que hemos ayudado a, a muchísima gente en muchos... Y hay uno en especial que no, no me gusta decir porque fue algo muy... Eso es muy bueno, no, no decirlo. Eh, eh, Nada más si vale creo que la pena comentar que, que en pandemia la verdad eh, le metimos muy fuerte al tema. Ahora sí nos quitamos la camisa y, sí. y nos pusimos a trabajar muy fuerte por, el, por, por la gente. Y pues eso es, eso es muy importante. Durante la pandemia regalaste parte de tu producción a la gente necesitada. Es correcto. De aquí del corral ¿Sí? salieron bastantes animales que llevamos a, a regalar eh, en diferentes poblados. Carne, limón. Eh, carne mayormente preparábamos, ¿no? las perolas grandes, las pailas de, de, de. de Chocolomo ya le vamos ya en listas, las hacíamos ya las rico, cinco o seis el, sí, de la sí, mesa. <ríe> Pero fíjate que eso y a regalar es, comida. Es, es muy bueno, ¿no? Porque eh, el hecho de eh, estar dentro del ánimo de la gente es eh, a partir de ese tipo de acciones, ¿no? Claro. Y, y que no se vea esto como algo obligatorio, que lo haces con algún fin, ¿no? Sí. Cuando la gente necesitó, justo en ese momento estuviste ahí para apoyar. ¿no? Fíjate, Lee, que me ha tocado ver ahorita ya en mi, en mi andar y en mi caminar y ya lo hacemos eh, de repente llego con alguna familia a conversar y todo y yo pues, para ver si se se unen de alguna manera a nuestro proyecto y cómo no hacerlo tú me salvaste la vida sí. eh, cómo te llevas a sorpresas no cómo con cómo no lombre? hacerlo no, no, no, no. Con chocos, no, no los tanques de, de, de oxígeno de ah oxígeno. los tanques de oxígeno sí es verdad sí. repartimos muchos muchísimos muchísimos la verdad es que podríamos platicar todo el día con, con Luis. Y más si nos invita algún pescadito de aquí. no, <risa> no te tienes pescado. una vista preciosa. Aquí hay ¿Sí? buen pescado. Sí, ¿Pes, algo muy curioso pasó acá. ¿Tienes en, este, la laguna? ¿Incubadora de pescado? No, no, no. no tenemos no, no, tenemos, tenemos la laguna. Ah, la la hay una laguna aquí atrás. Ah, sí. ah, no, no sabía. Sí, sí, me pero, fondo, todavía. Sí. Pero sí, escucha esto y creo que vas a hablar de algo que te iba yo a preguntar. A ver, ¿qué No, no, no. No digo porque... ¿Cuál? Eh, ¿por porque hay una que, que, que no, no digo mucho porque van a decir que, que estamos locos Exacto, exacto. Pero exacto. si de locos está yendo lo, el planeta Yo lo dije, Luis, yo, yo lo dije Lo es que no ahí, limar, no pasa, no Pero si sale de tu... Ver, de, de, el, de, de, ¿De qué te ves? ¿Del de, de, de, de, de, de, de tiburón? Exacto, exacto Fíjate ¿Sí que, refería, que ¿no? en el 21 eh, cuando vino la inundación 2021 2021 fue la inundación, ¿verdad? Que aquí, aquí cerquita, al lado, en, en Santa, varios ganaderos este, en, se inundó tanto que en lanchas tuvimos que entrar a la altura de los cables de comisión. Sí. Tengo videos donde entrábamos, y teníamos que acostarnos en la lancha para poder cruzar abajito de los cables. Eh, tan, tan, sí, entonces el, eh, pues yo creo que fue el escurrimiento ese de agua que vino, sepa Dios de dónde. El chiste es que acá en la laguna llegó un tiburón martillo, como de un metro, y así más o menos, como de metro. imagínate, y... wow. ¿se lo comieron? Sí, la persona que lo agarró allá, en mayo lo tuve acá, tomé fotos y todo, Increíble. y ya se lo llevó y se lo comió. A ver si nos pasa las fotos para, para pasar. Eso, eso es algo que comenté sí. y que de verdad me dijeron, eh, ¿Estás entonces, loco. Entonces Pero en el 21, vamos este en el tema de... de de, de andar recorriendo y todo y van a decir no pues este qué publicidad está loco y pero no ver, verdad tiburón martillo y una varios varios biólogos amigos amigos míos les hablé oye y me dice sí me dice muy interesante digno de estudiar me dice porque no es fácil me dice no claro que no siento, creo que la más cercana como a 200 kilómetros de este, de este lado 200 kilómetros, sí, ¿no? y es un sí, explicado el biólogo no, pues que es, es un excelente. animal que salió y, y ya las corrientes y variedad de pescado que jamás se había visto acá, oye pues tenemos que terminar la entrevista por cuestiones de tiempo eh, antes de terminar yo quisiera presentarte a, a un escritor maya ven para acá Alfaro Ven, no, pónganse, ven, ven para acá, mira, Alparo. Si ustedes son los buenos... ¿no? A ver, déjame, pónganle el, el trópono. Alvaro Yam es escritor... Es el ah, mucho gusto. Mucho Pásate gusto. Aquí en el, es escritor... Sí. No, no, no, no te sientes paradito, vamos a ah, pararme la no, Ya vamos a despedir el programa, eh, te quiero presentar a Yan. Yam, Alvaro Yam escribió recientemente un libro que acaba de presentar en Cancún, en Solidaridad, en Felipe Carrillo Puerto, obviamente, eh, se llama... Quintanaro cruzó eh, Quintana historia oral de los mayas eternas indómitos. Que lo, que uno y te va, te lo, lo agarramos sí, de, de venida aquí a Carrillo sí, Puerto, de, de, a Carrillo sí, Puerto de Carrillo Puerto lo trajimos de devenida así de sorpresa y de, sí, no sí, trae sí. libros. <risa> pero sí, trae uno, trae uno, trae uno. Sí. Ah, va a regalar, bueno. Ya dijo. Ahorita le tomamos la foto para que para que conste que sí se lo regaló. Pero bueno, al Muchas gracias, me siento bien con ustedes, ellos son mis amigos y este. Pues aquí estamos ayudando, con, ayudándonos no. también. Claro. Estamos en, en el, el bueno, rancho bueno, Santa seguir? Lucía, en eh, el municipio de José María Morelos, en, también en el corazón de la zona Maya, con Luis Carrillo Góngora y, por supuesto, mis compañeros de siempre, Eliseo Baena, Ponciano Martínez Quivel y Alfaro. Alfaro Jan Canul, escritor. Y esperamos estar eh, de nueva cuenta contigo, Luis, porque hay muchos temas en, eh, eh, sería, todavía en la mesa. Sería un gusto y un placer volverles Vamos a, ser, a recibir acá. Claro, acá por en su casa, a las puertas Vamos están a estar abiertas, por de verdad. Claro, muy sí. bonito el rato Y creo no, que si en y... algún momento llegaras a tener la responsabilidad de conducir los destinos de este municipio, Carrillo Puerto y Morelos siempre han estado hermanados. De el hecho, canalla. Morelos fue delegación de Felipe Carrillo Puerto. Así Entonces, es. Formamos pues, parte de la misma, de la misma problemática. De la Yo creo de que hay que, ser, hay que trabajar mucho el tema del Tren Maya y el aeropuerto, que también deben de beneficiar a, a, aquí al municipio de José María Morelos. Definitivamente, ¿sí? no porque nos queda cerca. El, del Tren Maya, el, Museo, el Tren Maya, el aeropuerto y la apertura, y la, la reserva de es. Alcaldereo. Claro, sí, debe, acá, el, el impacto debe en ser, el, ser en, en esta zona. Sí, en la zona, que... en la zona, en la zona Maya. Sur. Eh. Muy bien, pues bueno, gracias. Pues, pues un gusto, un placer. Hasta pronto, Un gracias.